Hola, ¿qué tal? Soy Leillo, 1975 y esto es un vídeo para Jugando en Linux.com. Bueno, pues hoy vamos a jugar un rato a Edge Wars y lo vamos a hacer siguiendo a la estela de nuestro amigo P. Vader y familia que, como sabéis, pues recientemente han grabado un par de vídeos para nuestro canal de Jugando en Linux.com, de Move or die y Superstar Fighter. Bueno, pues nosotros, como os digo, siguiendo esa estela que nos ha marcado nuestro amigo PVader, vamos a jugar a Edge Wars. Edge Wars es un juego open source, completamente libre y gratuito, eh, que podemos encontrar en múltiples sistemas como Windows, eh, Mac, iOS, BSD e incluso en Android. ¿Verdad, Víctor? Sí, en mi tablet no funcionó. Bueno, vaya, por Dios, en tu tablet no funcionó, pero bueno, creo que si buscáis un poquito por el, la tienda esta de, de Google, eh, Google Play, si no me equivoco, pues eh, podéis encontrarlo. Google Store. Bueno, Google Store o Google Play o Play Store o como se llame, ¿verdad? Eso. Pero bueno, ¿nosotros lo vamos a jugar dónde? En Linux. ¿Verdad? Porque esto es jugando en Linux, no es jugando en Android, ¿verdad? <risa> ya, ni jugando en Steam. Bueno, pues nada... Vamos a jugar en Linux y vamos a, a hacer una partida para dos jugadores, ¿verdad, Víctor? Sí. Bueno, marcamos aquí dos jugadores y vamos a escoger el jugador de papá, Leo, y el jugador de Víctor, Vito, ¿vale? Y vamos a iniciar, allá vamos. Carga la partida y aquí está nuestro querido Edge Wars. Bueno, ¿a quién le toca? A Leo. Se selecciona el arma con el clic derecho. Con el clic derecho, es que ya no me acuerdo. Es que hace tanto tiempo que no jugamos a esto, ¿verdad? Sí. Vamos a probar primero con el lanzamisiles. Aunque estoy viendo yo que los tenemos todos aquí. A ver, espera. Vamos a ver si. Vamos a soltar aquí un, un algo. ¿Qué te parece? Soltamos una granada, por ejemplo. ¡Ah! Me no, ¿Eh? vas a matar a Charmander. A ver, allá va. 3, 2, 1. ¡Oh! Casi... Casi no le hicimos nada Bueno, te toca, Víctor A ver, ¿qué es lo que vas a hacer? Eh... No. Mi... Primero me voy a mover mejor Vale Bueno, pues estamos aquí Víctor y yo jugando Con el teclado y con el ratón Los dos sentados aquí al lado del ordenador ¿Verdad, Víctor? Sí Ya veis que es muy sencillo jugar Y además pueden jugar un montón de personas a la vez A ver, ¿qué vas a hacer? Te voy a tirar un abejorro. Me vas a tirar un abejorro. Y eso cómo se hace, a ver, a ver. ¡Oh! Ostras. El abejorro se quedó un poco corto, ¿verdad? Sí, es un poquito. Bueno. Es un poquito... Pues ahora me toca a mí. Entonces, como ahora me toca a mí, vamos a, vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer una cosita. Eh, por ejemplo, pues vamos a mandar aquí un pepinazo. ¿Tenemos el viento de qué lado? Hacia allí. Tenemos que tener en cuenta el viento. El viento lo tenemos ahí abajo, en la esquina inferior derecha, ¿vale? Eso es la dirección del viento. Y tenemos que tenerlo en cuenta cuando lanzamos los pepinazos. Uy, uy, uy, uy. Me quedé corto. Como veis, eh, estamos poco, un poco faltos de práctica, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Ay! Me va a mandar... Seguramente un, un super teleportación, teleportación super saiyan, más que nada. Sí, pero te has puesto a mí la vida, ahora no me puedes hacer nada, no? Sí, sí, pero tengo una idea. ¿Tienes una idea? Vale, sí, sí. Vale, yo soy este, este, ¿quién es? ¿Soy yo? Sí, ¿no? Soy Leo, vale, ok, Leo, pues Leo, ¿qué va a hacer Leo? Vamos a ver, quizás cavar un. Un bujero. Vamos a acabar un bujero aquí. ¿Qué te parece? ¿Dónde está...? ¿Cuál es, es el soplete. Es el soplete. Eh, ¿Dónde está? Que yo no lo veo. Que papi ve muy Ahí. mal. Aquí está. A ver. Vamos a darle... El espacio. Aquí al soplete. Hay que dejarlo pulsado, ¿no? Eh, Puedes dejarlo sin... Oh, sueño sí, sí. el por caído Oy, también. Uy, qué mal lo hice, de verdad. Qué mal lo hice. Bueno, ahora tú tienes ahí todas las oportunidades para machacarme vivo si quieres. ¿Verdad? A ver, a ver qué haces, ¿eh? A ver qué haces. ¿Os fijasteis en los personajes de Víctor? Que son... Son Pokémon. Pokémons. Son Pokémon. Es un Pokémon Ash? Eh, ¿Me has dado? Eh, No. ¡Ahora, ahora sí. sí! Bueno, pues ahora te voy a dar yo a ti, ya verás. ¡Menudo pepinazo que te he metido! Me has metido un pepinazo. Vamos a ver, ¿dónde está el resto de jugadores de Víctor? Por aquí. Eh, y tenemos... Aún no a uno tenemos aquí los misiles. Los misiles guays. Bueno, vamos a ver. Eh, ta ta ta ta ta. Me gustaría saber... ¿Cuál es el teleporter, Víctor? ¿Me lo señalas? Aquí. Señálamelo tú con ratón, anda, señálamelo tú con ratón. Mimi, mira, mira. Con ratón. Mira. A ver. ¿Es ese? Vale, bueno. Pues nada. Eh, Víctor, papá se va a teleportar. Pues, por ejemplo, aquí. Sí, señor. ¿Sí, señor? Ahora te toca a ti, Víctor. <risa> Me... <risa> Dice, dale, papá. A ver. Ya te voy a meter ahí. Uf. No. Un amor. Esto no, me, esto no me llega. Me vas a mandar amor. Esto sí que va a ser amor. ¿Y eso qué es? ¡Ah! ¡No! Se fue para el lado contrario. Ah, era un pedo o algo así, ¿no? No, era, era un. era un pan caducao. Era un pan, pan receso. Caducado. Un pan receso. Receso revenido. Que te metía veneno. Ahí. Un par de receso que te mete veneno. Bueno, nosotros aquí en Galicia decimos reseso, pero para los que sois de fuera es revenido. Vamos a ver. Bueno, eh, ¿qué puedo lanzar por aquí? ¿Qué tengo por aquí? A ver, a ver, a ver. Bueno, vamos a probar otra vez el tema este. A ver. Ah. Ahora, ahora sí te toqué un poquito. ¡Un poquito! ¡Un, un poquito, poquito eso lo me hiciste! Bueno. ¿Qué, vas a a ¿Qué vas a hacer? ¿Te voy a meter un pepinazo? ¿Qué vas a hacer? Me vas a poner... Me vas a, a... ver, con el bate... Con superpuesto ¡Guau! Wow. ¿Qué soy ahora, tío? Y aún encima... Me, te quedaste encima mía, ¿eh? Bueno. Bueno, bueno, bueno, bueno. Vamos a ver a qué... Que tenemos por aquí... Eh, pues... Te voy a dar aquí un... un piñazo. Ay, ay. ¡Toma, castaña! Pero esto quita muy poco, ¿no? No, ah, no, no, quito, sé. no, un quito. Un bueno. Eh, eh, eh, yo no me voy a teleportar con este. ¿Tú sabes lo que voy a hacer contigo? No sé, ¿qué es lo que vas a hacer conmigo? A ver, ¿qué se te ocurre? ¡No! ¡Eso no, eso no, eso no! Adiós, Leo. <risa> Allá va. <risa> ¡Ustras, cuánto de yo quita? Me quitaste ahí un montón de vida, eh. Bueno, pues nada, a ver qué podemos hacer ahora aquí con este niño que está aquí abajo. ¡Ta, ta, ta, ta, ta! Escopeta, por ejemplo. ¡Ah! ¡Maldito! Vamos a meterle un par de escopetazos aquí a, a Víctor. ¡Ey! ¿Qué pasó? Estúpido, ¿Me, ¿me ha llamado? ¿Qué me ha llamado? ¿Te ha llamado el juego oh. estúpido? Bueno, bueno, bueno, esto. ¡Pum! Pero si yo te disparé bien, ¿qué pasó? Yo encima solo me, dis me dejó disparar una vez. ¿Por qué? No es justo. A ver. mira, te voy a dar un truco. Te ¿A voy quién... a dar un truco. ¿A quién le toca? Te toca a ti, con este. ¿Con, e con ese? No. A ver, escoge es que un no, arma? Es que no sé por qué me sale aquí el... Ah, te, ah estoy te toca aquí. Con vale, este. vale, vale, vale, vale, vale. <risa> bueno, pues mira... No, me vas a meter un pepinazo. Claro, así. Me vas a meter un pepinazo. ¿Qué te Uy, qué pena que Uy. no caigas un poquito más abajo, ¿eh? Pero, pero, pero tengo un truquito. Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? No, no sé. Primero de nada, primero de nada. Voy a, voy a subir aquí. Y ahora. Toma oh, dinamitazo. Oh. Sí, pero mm, bueno, bueno. Aquí. I'm pro. Toma, ya veo ya. Maté, maté. Ya Toma veo sí, ya. Bueno, entonces ahora me toca con este que está aquí arriba Que vamos a dejar que caiga un poquito así, despacio ¿Y qué tal si le dejamos así un regalito por aquí? Uno. ¡Ay! ¡Qué mal calculado! ¿Por qué votó tanto? A ver, lo muevo Primero de nada lo voy a mover Estoy... Y te voy a meter un baybinazo. Creo. Creo que, que estoy jugando un poco mal, eh. Porque me estás metiendo una paliza. ¡Ah! ¿Cómo se, ¿Cómo se. ¿Cómo se salta? Eh. ¿Cómo se salta? Pues creo que con este, ¿no? O con el Enter. O con el control. Es que ya no me acuerdo cómo se saltaba. ¡Ah! ¿Sale? ¡Ah! ¡Maldito! Pues no sé cómo se salta, más, ya no que me acuerdo. Más, ¿Qué más tirago al este? Bueno, ahora me toca a mí. Pobre vamos chico, a, Vamos a hacer una cosa, eh, por ejemplo, pues vamos a ver un super misilazo. ¿eh? Así, ya directamente. Así solo vas a conseguir que me haga un poco de daño y que rompa la, la esta. Me queda cuatro de vida. ¡Ay! Menuda suerte tienes. Sí, ya, no, menuda suerte tienes tú, que no que no. Bueno, moviste. eso. ¿Eh? A ver. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Me vas a tirar un cóctel molotov? A ver, en a ver. este juego todo vale. Bueno, bueno, bueno. ¡Ah! ¿Pero qué has hecho, Víctor? Me... Te has quemado el culo. <risa> ¡Y tú también! Y yo también. <risa> Uno cambia de otro. Bueno, ¿a quién le toca ahora? Awaiting orders. Awaiting orders. ¿Cómo es? Awaiting orders. A ver, ahora... ¡Menudo pepinazo! A ver si... Consigo acabar contigo de una el vez, ¿no? El pepinazo. El pepinazo. Bueno, Te creo... vas a arrepentir. Sí, creo que yo estoy. Creo que vas ya. A... Creo que estás un poco mal. ¿Qué vas a hacer? ¿Eso? ¿Qué es? No, no, no, no, no. Esto no, esto no, esto no. Call me Indiana Jones. Un latigazo me has dado. Call me Indiana Jones. Toma. Bueno, pues ahora me toca a mí otra vez. A ver si esta vez... ¡No! ¿Me vas a meter un pepinazo? Pero es que, claro, es que bota muchísimo. ¡Ayuda divina! Yo nunca vi unas granadas que botasen tanto. ¿Verdad? Sí. ¡Uy! Yo creo que tú, tú juegas mucho a esto. ¡Me ha llamado estúpido! Creo que como juegas mucho a esto, pues me estás aquí... A ver... Puedes mandarme un pastel. Es que es lo que iba a hacer. O oh, esto ¿Qué te parece? puedes tirarme una dinamita y matarme. Toma. Pero aún no. ¡Te vas a arrepentir! ¡Eso digo yo! ¡Eso digo yo! Y ahora vale, encima vas calcular. a utilizar un, un, un ataque aéreo. Sí y como a este le afecta el viento pues como a los como a los oh, estos oh. le afecta el viento oh, oh. te voy a mandar un pues casi, te casi... voy a mandar esto ¡No! ¡Bum! no. tres bueno. rondas antes de la Sudendes. yo yo creo que Víctor este en esta ocasión Víctor ya he muerto vamos a ver que la cosa no es como empieza eh la cosa no es como decir, yeah, la yeah. cosa es como Pueden termina. haber cambios. Ahora voy a hacer yo de Indiana Jones. ¡Toma! Come Indiana Jones! Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Pum! Y me bien. Te toca. ¿Qué encontraste? ¡Un suicida! Eh, te voy a mandar esto: Drill Strike. Un ataque aéreo. Sí, sí, es otro ataque aéreo. Pero yo no sé si... A ver, prueba. Oh, ¡No! ¡Ah, no! ¡He mandado de los, que, de los que hacen eso! Los que hacen agujeros. Sí, he mandado de los que sí. hacen agujeros. Y no me has rozado. <ríe> Qué suerte he tenido, eh, ¿verdad? Soy sí? un torpe Bueno, vamos sí. a ver Entonces yo estoy aquí Y por aquí hay un ataque aéreo muy chulo Voy a hacer un ataque aéreo normal ¿Verdad? Este creo que le afecta el viento también Vamos a hacerlo eh, por pues si le afecta el viento Y va hacia allí Lo vamos a poner por aquí por, por lo, A ver A ver si no me equivoco Ah, bueno, algo te hice, algo te hice, no mucho, pero algo te hice. Me has, me, has quitado 40, me has quitado 18 de vida. Bueno, te toca... Eh... Esto mismo. Otra vez. ¿Qué quieres que haga si me gustan los ataques aéreos? Hombre, a mí también... Ay, ¿no? y por cierto, no, no le afecta el viento al final. Oh. Te mueres. Bueno, te quito 56 de vida. Vamos a ver. Eh, tengo aquí para quemar eh, oh, un un mapa, el mundo del fuego. Está es el efecto del viento 99 y 45. Lo vamos a poner por aquí, por ejemplo. A ver, oh, me vas a reventar al tío este. ¿eh? Me vas a reventar a Ash. oh. oh. Uf, uf, uf. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué caída! ¡Uy! ¡Qué caída! ¡Oh! ¿Cuánto quedó? Creo que muerto Sí. ¿103? Te hice 103 de daño, Víctor ¿Pero, ¿Pero tú qué te crees? Bueno, ahora estamos un poco empatados, ¿verdad? ¿Eh? ¿Y dónde te vas a teleportar tú? A ver Te pones a mano de muerte súbita o sea que ahora, si yo te toco, en teoría, tú te no, mueres. No, la muerte súbita te quita 5 de daño por turno. Ah, vale, vale, vale. Entiendo. Te queda poquito para morir. Bueno, esto, eh, ¿cómo, ¿Te acuerdas cómo era eh, para lanzar el. Aquí está. ¡El gancho! El gancho. ¡El gancho esta. es nuestro amo! Así, ah, trepamos. No. Y... ¿Qué, ¿Qué haces? No, no, no. ¿Qué, me ¿qué me he equivocado, me he equivocado, Víctor, lo siento. Y se me acabó el tiempo. Bueno, te toca. Vas a morir. No. No, no, no, no. Victor, ¡Ah! ¿Qué hiciste? ¿Qué? Oh. ¡Uy! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Telepórtete! Eso va a ser lo mejor para ti. No, vamos a hacer otra cosa. Vamos a igualar las cosas. Se te viene el, el mar encima. Eh... Tiene un abejorro si quieres. ¿Esto es un ovni? Sí. Mortero, visita al sí, sí, sí. ¿Dónde está el abejorro? Ovni. Eh, pero un ovni entonces no es un abejorro, es un ovni. A ver. Pero, pero es un ovni en forma de abejorro. Le das ahí clic izquierdo. En, en mi este. Y ahora disparas. Ahí está, toma castaña. Bueno, bueno. ¡Uy! Oh, creo que has ganado. Pito gana. Víctor ha ganado. Bueno, felicidades, oh. Víctor. Al final la cosa quedó bastante empatada. ¿eh? Sí. Empezaste tú muy fuerte, pero al final yo te planteé cara y por lo tanto. ¡Cuatro pelos. mataciones! ¿Verdad? Sí. Bueno, pues nada. Esto ha sido la partida de hoy. Espero que os haya gustado Edge Wars. Yo, sinceramente, os recomiendo que os lo descarguéis porque es un juego muy, muy divertido y además que permite jugar con toda la familia en el mismo ordenador o a través de internet, si queréis. Y, y nada, espero que os haya gustado el vídeo y como siempre os recordamos que si os gusta el vídeo que le deis a like, por favor, que si os gusta el contenido de nuestro canal os suscribáis y marquéis la campanita y que si queréis hacer cualquier tipo de comentario pues que lo dejéis por ahí abajo y nosotros os contestaremos encantados. Eh, os recordamos por supuesto que por ahí abajo tenéis un montón de enlaces de nuestros foros, de nuestros canales de, de Twitch y de YouTube, de nuestras salas de Discord y, y Matrix, de nuestros grupos de Telegram y, bueno, por supuesto, de nuestras redes sociales de Twitter y Mastodon. Y nada más. Eh, espero, como os dije antes, que os haya gustado y aquí nuestro amigo Víctor os va a mandar un saludo antes de marcharnos. ¡Chao! Y lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado y hasta la próxima, chavales. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao, chao, chao!